Cuando yo voy a comprar materiales, si yo voy a comprar un millón de pesos en materiales, no voy a tener como que tanta oportunidad ahí. No me voy a tener tanta comisión, porque lógicamente un millón de pesos es un monto muy manejado en los ferreteros. En los Pero si yo voy a comprar 50 millones de pesos en material, todos los ferreteros se van a matar para que Calderón lleve esa cuenta hacia allá. Todos se van a matar por darme una comisión hacia atrás, para que, pa que esa compra vaya al suplidor 1, al suplidor 2, si nos unimos, si hacemos un concepto de manada y uno aboga y va y compra el material de todo, pues todos sí vamos a tener una, un beneficio de esto. Entonces, lo único que hice fue tiempo, organizar. Nosotros, somos es que tenemos que tener los ojos muy claros para no perder y aprovechar esa oportunidad, porque por un lado subimos la deseabilidad y por otro lado bajamos el precio.